Aten Capital les canta las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola, estamos con Patricia Jure, la compañera secretaria gremial de Aten Capital. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. Y estamos haciendo un balance de una enorme jornada de lucha, ¿no es cierto? Una jornada extraordinaria. Por segunda vez, eh, el ministro Yancafilo fracasó. ...en agosto, cuando hicimos la jornada unificada... ...de más de 2.500 compañeros y compañeras... ...que votaron una medida de fuerza... ...que se hizo 48 horas después... ...había amenazas, declaración de ilegalidad de la medida... ...y ahora esta jornada de lucha... ...también fue declarada ilegal... ...la hicimos las seccionales opositoras... ...pero la novedad... ...es que la hizo Aten Centenario... Uh -huh. ...que dirigen compañeros del TEP... Uh -huh. ...entonces la experiencia que hicimos... ...hasta llegar a la jornada... Que creció en número, uh -huh. que tuvo también una amenaza previa por parte del ministro Yancafilo y una actitud cómplice de la dirección del TEP, ha demostrado el diferente trato que tuvo el gobierno y la dirección provincial del TEP con las seccionales opositoras y con la seccional centenario. Pero no es un tema de las direcciones, es un tema de cómo se dirigen a la base, uh -huh. una actitud de persecución escandalosa. En Porque donde fueron miles. Miles. Más de 3.000 compañeros. ¿Y cuáles fueron de esos miles las conclusiones de esa jornada? Bueno, además que marchamos, digamos... En todos los medios fue imposible dejar de reflejar la magnitud e incluso de las comisiones que hicimos en las calles, en los patios y demás en donde tratamos toda la situación que atraviesa a la educación pública, a nuestros salarios, a nuestra jubilación. Se ratificó un pliego que habíamos votado en, uh -huh. en agosto, pero se le agregó una conclusión más, una experiencia que hicimos y que volvió a aparecer el debate que tuvimos en febrero frente al acta que proponía el gobierno. Uh -huh. El IPC mensual está uh -huh. empezando a crecer uh -huh. como una consigna y por supuesto se vuelve a, a detectar en el debate que al día siguiente tuvimos en el Ateneo unificado que fue masivo también. Más también por la influencia de la lucha del SUTNA, ¿no? Lo del IPC mensual y la inflación. Bueno, un detalle muy importante es ese, porque bueno al calor de una lucha nacional como es la del sindicato del neumático, que parece que está ya lejos, uh -huh. pero que tomó trascendencia nacional, sobre todo por los métodos de los trabajadores, uno dice, ¿cómo? Esto es lo que tendrían que hacer las direcciones sindicales de todas las centrales, de todos los sindicatos, y sin embargo no lo están haciendo Un gran ejemplo que, bueno... Tiene una victoria, ¿no? Y reaviva, por eso digo, reaviva la lucha eh, contra la inflación. Y además de la lucha salarial, ¿qué otros planteos salieron de esa enorme jornada del bueno, pliego? A medida que el ajuste avanza, el pliego crece, como uh -huh. crece la pobreza y como crecen todos los problemas en las escuelas. El tema de la violencia fue un tema que atravesó hasta emocionalmente a las compañeras y compañeros y la dupla pedagógica, los equipos interdisciplinarios, mayor presupuesto Es uno de los temas que eh, fue denominador común en todas las comisiones Porque nosotros planteamos que el pliego lo tiene que votar la base y no una dirigente Bueno, esto, esto creo que fue el salto cualitativo de la jornada anterior a esta En donde las comisiones deliberaron intensamente Y en donde tomaron la posta y la dirección de esas comisiones Compañeras y compañeros delegados y activistas de Atenas. Así que muy buen balance entonces Patricia Fantástico, maravilloso, este sí. es el camino, el reclamo de asamblea para el plan de lucha en todas las comisiones todas. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.